La voz, la voz de, de lo no que, que se no, se no se ve. Tu y tu raíz. Bueno, decíamos hace un ratito que, que va a haber una jornada de, de la cátedra libre Horacio Ciberti. Eh, esta jornada eh, te denomina problemas actuales del agro, del agro argentino. Y eso nos dio la excusa para hablar con un compañero y, y amigo de, de la casa con Roberto Yerboski, que es investigador de la Estación Experimental Agropecuaria de la Consulta en la provincia de Mendoza. Él es abogado y es un gran eh, eh, pensador también de lo que es la, la, la agricultura familiar y, y todo lo que eso implica. Y eh, él va a estar en una, en una mesa que tiene que ver con la, los problemas de acceso y conflictos de tierra en la Argentina. Y queríamos consultarle un poco de eso y un poco lo que vaya saliendo también de, de ustedes y de y de nuestra parte, eh, lo que tiene que ver con, con, con el agro en general. Roberto, bueno, muchas gracias por atender, atendernos. No, muchas gracias a ustedes y disculpen la, la demora. No, está bien, también. Está sí, yo te estaba anunciando y después vi que, lo, vi que, lo, que no estabas y bueno, le voy a avisar. No hay problema. Roberto, bueno, vos estás en la consulta en Mendoza, pero tenés una mirada general de lo que es, eh, en este caso, el problema de la tierra en Argentina. Vas a integrar esta mesa, has integrado muchas mesas de, de, de muchos temas. Eh, ¿Cuáles son los problemas o, o, o lo, las mayores problemáticas que tienen que ver con el acceso a la tierra la distribución? Hola. Hola. No, creo que lo perdimos. Ah, bueno. <risa> justo. Sí, haciendo... Ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. Ahora sí. sí. sí. Ahí, bien. Ahí estamos. Te escuchamos. Bien, sí. Eh, bueno, a ver, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente voy a integrar esta mesa con, con dos grandes pensadores también. Y bueno, la temática principal o uno de los nudos de los tantos problemas es la mirada de los conflictos de tierra, ¿no? Y los conflictos de tierra lo podemos podemos teorizar mucho, pero yo tengo una mirada muy muy cuyana, digo, ¿no? Muy de la zona de la montaña, muy muy de la zona del secano, que por ahí es como una mirada distinta en algunas zonas pampeanas, uh -huh. o los conflictos de tierra tienen como características propias. Por ejemplo, cuando uno piensa en, el, en la famosa... ...mala descripción que se dice de la tierra del desierto... Eh, ...el desierto se supone que no hay nada y sin embargo nuestros desiertos... ...tienen gente, tienen producción caprina, tienen producción este, de los bosques nativos... ...entonces eh, siempre nos daba la sensación eh, allá por el año 2010-2011... ...cuando trabajábamos junto con los compañeros y las compañeras... ...de la Secretaría de Agricultura Familiar... Que llegábamos tarde, llegábamos tarde siempre a los talleres de capacitación, llegábamos cuando ya los habían desalojado a la gente, apropiándose de las tierras, con métodos, esto que bueno, cae alguien con un papel, le dice, mirá, yo soy el heredero, te tenés que ir, la gente normalmente de buena fe se terminaba yendo del campo, bueno. Empezamos a acompañarlos algunos momentos de resistencia en, el, en la zona de, de San Juan, en ese momento acompañamos a algunas comunidades indígenas eh, con experiencias satisfactorias, podríamos decir, porque mm. bueno, la gente pudo utilizar eh, el, el problema ¿no? no vemos el problema del campo, es como que el campo no existe. Y aprendizajes, aprendizajes puntuales y concretos, en el 2008, la crisis del campo eh, la, la derecha, el, la mesa de enlace lo aprendió y llevó la problemática del campo a la ciudad, entonces veíamos, hace poco en un fiaduna viejo a alguien con un cartel que decía yo soy Vicentín, ¿no? porque cómo fue cooptando esa, esa, esa, ese pensamiento citadino sí. eh, la problemática de un sector del campo nosotros Vamos por otro sector del campo, que es el que, según los datos que tenemos eh, obtenidos por la FAO, que es el Organismo de la Alimentación de Naciones Unidas y de la Agricultura, donde la agricultura familiar, campesina e indígena, aporta a la alimentación de nuestras mesas a nivel mundial más del 60% y esa agricultura familiar campesina e indígena es la que nosotros encontramos con muchas deficiencias en cuanto a su organicidad, ¿no? porque claro, cuando hay de pronto políticas públicas, la política pública se basa en función de los datos que se obtienen de aquellos eh, lugares o grupos humanos donde está hay algún mínimo de datos referenciados, bueno, esto se empezó a hacer en el 2003, empezó a hacer en el 2004 con la, con la reunión especializada de, para la agricultura familiar del MERCOSUR, con la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, con la creación en el INTA de un centro de investigación para la agricultura familiar y creemos que son algunos aportes que eh, para acompañar conflictos existentes, nosotros no, yo siempre digo que los conflictos se resuelven, no se tapan. Uh -huh. Entonces, eh, y lo vemos constantemente, que esto es puja de intereses, puja de sectores, hay datos concretos, este, nosotros aquí en la consulta, por ejemplo, en el valle, de la consulta para que la audiencia se ubique. Sí. Es un, un distrito dentro de lo que es el departamento de San Carlos, que compone en el Valle de Uco. Está al sur de Mendoza, pero antes de llegar al sur-sur de Mendoza, digamos, va este, más al sur, está largo y San Rafael, y esto está a 90 kilómetros de la ciudad de Mendoza, uh -huh. al pie de la cordillera de los Andes. En un conflicto que existió bastante reciente en el tiempo, que fue en el año... ...2017... Eh, ...acá existen ...104 hectáreas... ...en un predio del ejército... Sí. Eh, ...y parecía mentira... ...cómo la sociedad civil... ...tuvo que salir a defender esa, la, esa tierra... Este, ...y los técnicos... ...tanto del INTA... ...de la Secretaría de Agricultura Familiar... ...del CONICET... ...también acompañamos esa defensa de las tierras... ...porque en la gestión de Macri... ...se quiso vender... ...gran parte de esa tierra... Mediante un decreto, digo estas cosas que estábamos acostumbrados en esa gestión de gobierno, salía un decreto y decía vendemos las tierras. Y la verdad que cuando uno observa hasta la redacción de ese decreto, por ejemplo dice tierras sin nomenclar, ¿no? por ejemplo las nomenclaturas catastrales, cuando uno toma una boleta de impuesto y ve la nomenclatura catastral, esa es la cédula, es como el documento de esa tierra, es lo que identifica que esa tierra sea de uno, sí. además de la escritura, pero la identificación en el plano, es, es la precisión geográfica la da la nomenclatura. Bueno, cuando se quiso vender esa tierra, eh, la sociedad civil de la zona salió a repudiar la venta y bueno... Eso, más algunas medidas judiciales, más algunas medidas políticas, frenaron la entrega de las tierras del ejército a grupos empresariales extranjeros que están radicados en la zona con grandes bodegas. Por ejemplo, digo, no hay todo tipo de conflictos, o sea, podría describirles lo que hay allá adentro de esa tierra, una tierra que está en las nacientes de, de las principales cauces del río de la zona sur de Mendoza. Entonces, no es casual que quieran esas tierras, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, sería un poco esto como un pantallazo así muy general. Sí. Eh, en la zona de San Juan nos encontramos con que hay comunidades indígenas ancestralmente viviendo en muchas esas zonas mal llamadas desierto y entre así entre nebulosas, digamos, se si consigue alguien una escritura, logran transferirse en los papeles una... ...una propiedad y de pronto se encuentran las comunidades con una orden de desalojo. Nosotros ahí hicimos la experiencia con la comunidad Salvador Talquenca... Eh, ...que es una comunidad huarpe, eh, donde los acompañamos en todo ese proceso... ...y se frenó con, yo digo, con tres, tres pilares fundamentales. El primero, la sociedad se organizó, la sociedad de, los, de, de las comunidades indígenas se organizaron... Eh, tanto la comunidad Salvador Talquenca como la comunidad vecina, Rosa Guaquinchay se organizaron, llevaron el conflicto a la ciudad. Esa fue la primer pata. La segunda pata fue una acción judicial, iniciada por unos colegas, abogados amigos de la Secretaría de Agricultura Familiar, Ariel López y Andrea López. Y la tercera pata, muy importante, que fue la difusión que pudimos darle nosotros, logramos armar una red de comunicación para que pudiera visibilizarse el tema, logramos que todo eso hiciera que una sentencia judicial por primera vez en la Argentina reconociera los derechos ancestrales de una comunidad. Uh -huh. Derechos que no está legislado en la norma positiva, ¿no? en, la, en la ley. Uh -huh. Así que bueno, son como algunas experiencias que me parece que es importante poder difundirlas, saber que existen. Roberto, ah. la, la reciente, el reciente... Con... Sí, decime. Sí, no, antes de, de darte con mi compañero Silvio Pérez, un viejo conocido tuyo, no porque sea viejo, sino porque hace mucho que lo conoces, y Nazario, Ramos, que son <risa> dos productores de acá del Cordón, quería preguntarte, yo hace dos semanas eh, estuve ahí por, por Mendoza, en la ciudad de Mendoza, básicamente de vacaciones, y ahí gente del lugar me decía una problemática que yo la asociaba con lo que pasa acá, y bueno, no solamente acá en el Cordón Artículo de la Plata, sino en varios cordones, en varias ciudades. Esto del corrimiento... De, de, de la zona productiva por eh, eh, la instalación de, de, de, de, de urbanidad de urbanizaciones eh, barrios privados etcétera y qué pasaba eso en Mendoza, sobre todo para la zona de más de la, más, cor, más hacia la cordillera, en el caso de Mendoza capital, a Chacras de Coria, por esa zona, creo que es el departamento de la acera, si mal no recuerdo, como que hay una problemática similar y eso se replica en varios eh, lugares del país. ¿Vos los ves así? ¿Vos que estás más ah, enfocado en ese tipo de, de problemáticas? Sí, eh, existe esa, ese corrimiento, de, de, pero existe por varias razones, ¿no? La primera es, obviamente, eh, el sistema capitalista basado en el extractivismo también plantea esta cosa de la urbanización en los lugares que el extractivismo por alguna razón no puede obtener otro, otro beneficio. Uh -huh. eh, y una, es paradójico esto que estamos planteando porque Mendoza tiene una ley modelo de ordenamiento territorial. Claro, en términos teóricos una ley modelo, sí. porque de acuerdo a esa ley, los municipios deberían haber hecho ya el ordenamiento territorial en todos, los, en todos los departamentos y tiene sanciones que en el caso de no hacerlo, inclusive hay sanciones penales contra los intendentes. Entonces, hay una oficina de ordenamiento territorial en Mendoza que tiene sus problemáticas propias, Yo no, no voy a, a meterme un poco con eso, lo, lo real es que todavía no hay ordenamiento territorial aprobado en, en muchos departamentos, no logra avanzarse y se dice, bueno, no apuramos a los municipios porque si no se va a terminar haciendo un ordenamiento ambiental territorial en una oficina, sin eh, mirar realmente lo que sucede. Yo uh -huh. quiero contar una experiencia muy concreta en el Valle de Uco, el INTA participó de un ordenamiento ambiental rural en el departamento de Tunuyam. Logramos que incluso se aprobara eh, el plan del ordenamiento rural eh, a través de una ordenanza que tuvimos mucho que ver para que se pudiera redactar y hacer esa ordenanza y fue sancionada por unanimidad, no hubo mayores discusiones, pero cuando avanzamos en la cuestión del ordenamiento global hay como algunas otras dificultades. Uh -huh. Evidentemente lo que siempre pesa en esto es el interés sectorial eh, y se mide por lo económico, desgraciadamente nuestras, nuestras autoridades se sienten muy presionadas por la cuestión inmobiliaria, eh, lo de los barrios privados que vos decís, uh -huh. este, pero también cuando se diseña la política pública, por ejemplo... Eh, hace poquito nosotros en, hemos armado, replicando un ejemplo de lo que hizo el IPAF, el Pampiano, ¿no? uh -huh. eh, Hicimos una asesoría jurídica para la agricultura familiar campesina e indígena de atención gratuita. No litigamos, pero asesoramos junto con la facultad de abogacía. Y estamos llevando a cabo también otros conflictos de tierra en una zona rural, donde hay un barrio, que podríamos decir que ese barrio se está planificado, pero está privado, está privado de agua, de luz, de cloaca, está privado de todo, sí, o sea, sí. digamos, un barrio de, de laburantes, de, de lagro, este, de mujeres y hombres productores, pequeños productores, de trabajadores rurales, y también son víctimas de estafa por quienes les venden los terrenos, que en principio podríamos decir que son terrenos productivos, pero también están sin cultivar y cuando se ofrece para venderles lotes, después no están las condiciones para que esta gente pueda hacer sus casas, no pequeñas casas, digo, me parece que como meterle cabeza a cada uno de los conflictos tiene sus particularidades y mientras no haya un órgano rector, me parece que, que baje una línea clara de pública y va a ser muy difícil de resolver. Acá, en Mendoza, hubo un departamento, que es el departamento de San Martín, que hace un año atrás, creo, sacó una ordenanza donde prohibió modificar el destino de la tierra rural. La tierra que está para producción rural no se puede hacer barrio. Uh -huh. Sería el único, digo, que hasta ahora, hasta donde tenemos conocimiento, ha sacado una ordenanza de ese tipo. Sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo, también hay que, hay que ver... Perdón, no sé si me extiendo demasiado por ahí, ustedes interrumpanme. ¿eh? No, no, solamente quería decirte que me parece que me está describiendo la zona sur de acá de La Plata, con todos esos barrios sin luz... <risa> sin sin privado nada. De luz, privado Pri... de gas. Barrios privados. Nosotros acá tenemos muchísimo, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día que se, uno porque se está rematando todo lo que es el cinturón verde y otro por los, todos los barrios que se están creando o ha surgido en el último tiempo eh, por la presión inmobiliaria se ha formado muchísimos barrios privados en la zona sur de La Plata. Claro. Barrios privados, digo, privados sí, de luz, sí, de agua. Sí, Tenemos también otros otros barrios privados que son puro luz. Sí, sí, sí. sí. <ríe> claro. Sí, sí, conozco más o menos algunos, algunas cuestiones ahí de la plata. Eh, sí, acá también está pasando un poco eso, pero el tema, yo digo, a veces cómo la política pública incide. Miren, yo les cuento algo. Nosotros, en, eh, como asesoría jurídica gratuita, estamos a, acompañando el conflicto de más de 300 familias en una zona productiva. La mayor parte de esos, esos productores y esas productoras son migrantes bolivianos o hijos de migrantes bolivianos, por lo cual logramos hacer una interacción entre el consulado de Bolivia en Mendoza, Atajos, que es una asociación creada dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde acompaña eh, personas en situación de vulnerabilidad para el acceso a la justicia, la Facultad de Abogacía y nosotros como INTA. Le estamos acompañando todo ese proceso, se han hecho más de 126 denuncias penales, se han remitido un montonazo también de cartas documentos, la semana pasada tuvimos una reunión con el intendente de la zona, eh, todos los organismos públicos a los que me estoy refiriendo. Entonces, eh, la preocupación del intendente me dice, miren, no, no vayan a ir a cortarnos una calle porque eso es un delito. Entonces, la, la, el planteo nuestro fue, perfecto, si eso es un delito, ¿qué hacemos con la que vendió los lotes? ...que está cometiendo también delitos de estafa tipificados... ...porque siempre en el, de, en, la, en el tema legal hay una línea muy finita... ...entre lo que es un incumplimiento meramente de un contrato... ...y lo que es una estafa, le digo, y en este caso ustedes... ...ellos saben, tienen conocimiento que hay estafas reiteradas... ...contra gente en situación, gente vulnerada... ...entonces y ustedes como organismo público también deberían preocuparse... ...por ese delito, no, no, les preocupa la calle, les preocupa la visibilidad popular. Este, pero bueno, generamos una situación de discusión que está que está bien, digamos, no es que esté mal, hay que hay que generar esos espacios y hoy el municipio por lo menos ha puesto a disposición de la comunidad en la zona algunas cosas como para ir ver si podemos avanzar en la solución concreta del problema. No es fácil, porque siempre los intereses sectoriales, desde lo más grande hasta los más pequeños, eh, siempre son los mismos los que están del lado de los más necesitados y son una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, esa es un poco alguna de las experiencias. Eh, algo paradójico, los otros días, el día 9 de agosto, el día de los pueblos indígenas, decretado así por Naciones Unidas, estábamos reunidos todos los organismos públicos posibles vinculados a la temática en el Ministerio de Ambiente de la Nación, cuando ese día el Ministerio de Ambiente de la Nación estaba derogando la resolución de declarar sitio sagrado al volcán Lanín. Digo, eh, uh -huh. obviamente estas pujas permanentes existen y bueno, quienes estamos de algún lado de la historia, quienes nos, nos, nos, por convicciones estamos... Preferimos estar del lado de los vulnerados, del lado de lo que hay que construir, donde creemos que otro país es posible, donde nos siguen doliendo las injusticias. Bueno, me parece que tenemos que seguir aunando esfuerzos, interactuando, nadie nadie se va a comer la cancha solo, ¿no? Acá acá Messi solo no alcanza, digamos, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Necesitamos muchos jugadores en la cancha para inclinar, inclinar la cancha hacia un lado, porque si no es insoportable. Bien, estamos estamos hablando, recordemos a la audiencia, con Roberto Yerboski, es eh, técnico y abogado del INTA, en este caso del INTA de la consulta, ahí en el centro sur de la, de la provincia de Mendoza, eh, que nos está hablando un poco de, de, en general de, de, de todo lo que es, la, la, sobre, eh, básicamente sobre lo que es la problemática en la tierra, pero ha, ha tocado varios temas. Vos decías eh, hace un ratito un ejemplo, esto de, bueno, la, la comunidad se organizó, eh, en el caso de, de este tema del ejército, ahí en donde vivís vos, en el Valle de Uco, eh, también la parte legal y la parte de difusión. Esa es la forma, o sea, la forma que... Eh, un grupo de personas una organización puede defenderse eh, ante una usurpación ante una ante un desalojo perdón eh, cuál es la forma que vos ves que, que hay cómo hay que actuar en esos casos yo yo creo que no hay una única forma, creo, o sea, hay quienes estamos convencidos que lo legal en forma abstracta, porque el derecho positivo es el que se va creando en función de una serie de repetición de actos sociales, ¿no? O sea, para poner un, un ejemplo, cuando se sanciona la ley de divorcio, no es que a partir de ahí la gente se divorciaba, la gente se divorciaba antes, había un contexto social que generó la necesidad de que se sancionara una ley de divorcio. Lo mismo pasa con la ley de aborto, digo... No es que a partir de ahí surgen los abortos, los abortos se vienen haciendo, hay una serie de actos sociales que generan la necesidad de la sanción de la ley. Así se mueve el derecho positivo. Pero existe otro derecho, que digo, existe una pluralidad de, de, o una conjunción de cuestiones jurídicas o de legitimación que no tienen muchas veces que ver con la legalidad. Cuando vos me decís, ¿cómo repelemos un desalojo? De múltiples formas. Obviamente siempre, bueno, los abogados y las abogadas somos como un mal necesario en, en estas coyunturas, pero me parece que la movilización popular es lo que garantiza por lo menos el cuidado inmediato de, de la situación, el acceso a los medios de comunicación, romper los bloqueos informativos. Nosotros acá en Mendoza hace poquito estamos venimos padeciendo una serie de bloqueos informativos por parte del gobierno provincial eh, con respecto a medidas gremiales concretamente, acá han metido preso a dirigentes gremiales, al secretario general de ATE al secretario general de ATE de San Carlos o sea, digo eso y cuando, fue, y cuando fue lo de la situación de la tierra esto que comento, sí. las tierras del ejército originariamente hubo un bloqueo informativo lo que no se pudo evitar es que la movilización popular, las organizaciones que se juntaron este, para repeler el accionar del gobierno en ese momento y la intención de vender esas tierras, eh, era inevitable que el gobierno diera marcha atrás con la, el intentona de la venta. Algo parecido a lo que pasó no hace mucho con el intento en Mendoza de modificar una ley histórica que también surgió en esta zona, en el Valle de Buco, que es la Ley de Agua, uh -huh. la 7722, que de alguna manera frena el uso de agua para otros usos que no sean los que ya están, digamos, ¿no? Básicamente limita el uso para la minería a cielo abierto el agua. Bueno, se trató de modificar esa ley, la movilización popular hizo que se derogara inmediatamente. Esa ley tuvo vigencia en menos de un día. Sí, ¿no? recuerdo. Sí, este, sí, sí, Y estamos hablando en los inicios de... Bueno. bueno, algo me parece que la defensa de la tierra eh, también pasa a veces por ese lado porque... Eh, pero cuando decimos, hablamos de la visibilidad, cuando hablamos de las acciones judiciales, es como que todo eso tiene que tener una contundencia tan importante que no deje lugar a dudas del camino que tienen que tomar. Cuando yo cuento la experiencia de del juicio en San Juan, de la comunidad de Huarpe, Salvador Tranquenca y Rosa Guaquinchay, el juez falla a favor y la verdad, este, había mucha presión de los medios, pero habían muchas personas en la puerta del juzgado, en la calle, haciendo uh -huh. guardia hasta que salió la sentencia. Digo, eh, los jueces leen también eso. Digo, no, me parece que, que son cosas que hay que ver, no, no, no es que... Se... Y, y piensan en abstracto cómo aplicar una norma hacen una lectura social también de las consecuencias de una, de una sentencia pero eh, esa es una opinión personal hay gente que no está de acuerdo conmigo obviamente hay claro. gente que aplica el derecho en forma estricta el, el derecho positivo pero bueno si fuera por eso todavía estaríamos con antes del año de la asamblea del año 3 y habrían esclavos digo si las normas no se pueden modificar tendríamos todavía esclavos este, ...que no es que no los haya en la actualidad... Este, ...de otra magnitud, ¿no?... ...como decían alguien, ahora vendemos nuestra fuerza de trabajo... ...no nos venden en personas, pero bueno, ahí estamos... Este, ...me parece que son, son criterios... ...yo, eh, las experiencias que nosotros hemos hecho... ...creo que hay muchos lugares de resistencia... Eh, ...encontramos en los trabajos de los organismos de ciencia y técnica... ...también gente que está dispuesta a, a trabajar en la materia... De hecho, nosotros hicimos algunas publicaciones con datos muy duros con respecto a las ventas o los intentos de ventas, tanto de tierras en, acá en Mendoza como en San Juan. Por ejemplo, o sea, yo digo, a veces suena difícil para quienes no estamos en Buenos Aires decirlo, la ley de bosques nativos aplicada muchas veces genera conflictos que podrían evitarse era una mayor centralidad. ¿Por qué? Porque, bueno, se sanciona la ley de bosques y, sin embargo, las provincias deben adherirse y no se adhieren con las mismas características que la ley de bosques requiere. Entonces, los gobiernos provinciales a veces lo acomodan de acuerdo a sus circunstancias y así son los problemas. O sea, nosotros tuvimos muertos por defensa de, de la ley de bosques, ¿no? Este, no nos olvidemos de, de, los des, de los desmanes que pasaron en Santiago del Estero. Con los desmontes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, en vez de otorgarle los beneficios que la ley de bosques genera a favor de las comunidades que protegen los bosques nativos, se lo dan a quien obtiene una escritura de, de alguna forma dudosa y puede acreditar la titularidad del dominio. Cuando la ley de bosques, por ejemplo, no habla del de titular de dominio registral, habla del de titular del proyecto. Entonces, eh, resulta que acá es lo mismo que cuando vamos a la policía a hacer una denuncia, le dicen, ¿dónde están los papeles de las cabras? Pero va alguien con la escritura de la tierra y le dice, hay que desalojarlo al que tiene las cabras. O sea, digo, la utilización sí. de, del papel... Miren, hay, una, hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación del año 2005 que hasta ahora no ha sido modificado, donde explica que las escrituras traslativas de dominio, o sea, yo compro algo, digo, para que para mm, traducirlo en términos eh, no, no legales, digamos, más simples. Cuando yo voy y compro una casa o un auto, lo compro a través de un boleto de compraventa, Yo voy, le pago 100 pesos a alguien, firmamos un boleto de compraventa y yo ya o me voy con el auto o me voy a la casa. Después hago los papeles, ¿no? Después hago la escritura o hago, firmo el 08, hago la transferencia. La discusión está ¿cuándo nace el derecho que yo tengo como comprador. Nace el hecho jurídico que a mí me genera la posibilidad de ser el dueño, me lo da el boleto de compraventa. Lo uh -huh. que hace la escritura es visibilizar frente a terceros, frente a terceros que yo soy dueño. Claro. O sea que el hecho iniciador de, de, de mi título de propiedad, digamos de que yo soy el dueño, es el boleto de compraventa. Yo ya ahí soy el dueño. A partir de ahí, viene otra discusión, que es la visibilidad de la escritura. Estamos claro bueno, Eso es un poco alguna de las cosas que, que tenemos eh, que profundizar en nuestros conocimientos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nazario le habla. Eh, yo simplemente quería... Bueno, hola, eh, Nazario. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo le va? Yo simplemente quería decirle eh, preguntarle esto para las comunidades de los pueblos originarios, ejemplo. Eh, ¿Qué tipo, cómo habría que trabajar para que les llegue información de lo que, de lo que se viene tramando en algunas oficinas para distintas comunidades por el tema del desalojo de, de sus tierras? ¿Se entendió? Bueno, este eso es como... Sí, claro que se entendió. Es como el huevo a la gallina, ¿no? Este, ¿Qué hacemos primero? Eh, hay, hay herramientas. Me parece que hay, dentro de cada organismo público hay discusiones y hay debates y hay gente que, que opina hacia un sentido hacia el otro. Nosotros en la Argentina tenemos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fíjese la, la perversidad. Se habla de asuntos indígenas y no de pueblos indígenas. Digo el nombre, ¿no? Hasta el nombre es bastante peyorativo. Eh, existe en la Argentina una ley, la ley del relevamiento que se hace de las comunidades indígenas y sus territorios en cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a que nuestros pueblos indígenas son preexistentes al Estado argentino. Eh, si ustedes googlean un mapa de la Argentina antes del genocidio producido por Roca en el sur, eh, van a encontrar que la Argentina llegaba hasta... Donde vivo yo en la actualidad, hasta el puente, hasta el departamento de San Carlos. De ahí para abajo eran pueblos mapuches y pueblos tehuelches, donde no tenían frontera con Chile, no existía porque ellos, ellos tenían un pueblo aparte, digamos. Tanto es así que en la constitución de 1853. Cuando ustedes van al Archivo General de la Nación y leemos los, eh, los antecedentes de esa Constitución y cuando se habla de los pactos preexistentes, del reconocimiento de los pactos preexistentes, se refiere no sólo a los pactos con las provincias, con los caudillos de las provincias, se habla de los pactos preexistentes con, las, con los pueblos indígenas, porque había comercio, había interacción con esos pueblos. San Martín, cuando cruza la cordillera de los Andes, le pide permiso a los caciques de los pueblos indígenas de la región de donde yo vivo acá, en el Valle de Uco. Pasan tres días parlamentando los caciques para otorgarle el permiso para el cruce de los Andes a San Martín. Digo, estos son los datos que nosotros, en nuestros libros de historia, olvidamos constantemente. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué hacemos? Bien. No, no no, estoy divagando, ¿eh? Cuando digo, ¿qué hacemos concretamente? Tenemos los organismos públicos a los cuales recurrir, exigir nuestro el cumplimiento de la normativa nacional, internacional, existe el convenio 169 de la OIT, que es un convenio específico sobre pueblos indígenas, nosotros como técnicos que trabajamos en organismos de ciencia y técnica, eh, hace muy poquito hemos sacado un manual de trabajo interno en el INTA, para cómo trabajar con pueblos indígenas porque necesitamos que ellos nos den el, un consentimiento libre e informado por cada actividad que nosotros vamos a hacer en sus territorios. Miren, les voy a dar un dato. Un dato que es muy importante que lo dio el responsable de la FAO para Latinoamérica para Pueblos Indígenas. Los otros días en esta reunión que les comentaba en el Ministerio de Ambiente. El tema de la biodiversidad Garantizar la biodiversidad en el mundo tiene un mayor porcentaje de control y de cuidado de la biodiversidad en aquellos territorios que hay comunidades indígenas viviendo adentro. Hay, un creo que era un 30%, no recuerdo bien la cifra, un 30% más de cuidado de la biodiversidad en aquellos territorios donde viven pueblos indígenas, aquellos donde están librados a, a la suerte de, del, del gobierno de turno o de las empresas cercanas. Digo, bueno, estos son datos duros, sí. eh, los registros por el otro lado, por el otro lado, y, y esta es la es la, la cuestión técnica contestando un poco la pregunta, fíjense que nosotros decimos, el INAI hace el relevamiento, dice bueno, por ejemplo, en San Juan está esta comunidad de Huarpe, Salvador Talquenca, tienen 6.000 hectáreas de territorio. Eso lo reconoce un organismo público nacional. Ahora, resulta que el registro de la propiedad es provincial y la provincia no quiere inscribir las tierras a nombre de la comunidad porque, bueno, entre otras falencias que tenemos en la reforma del Código Civil del año 2015 no se incluyó la posibilidad de inscribir las tierras comunitarias que era un pedido histórico de, de, de siempre en la Argentina. ¿no? Bueno, estamos en deuda con los pueblos indígenas con esa reforma que hay un montón de proyectos, dando vuelta en el Congreso. Hasta tanto eso no se resuelva, vamos a seguir teniendo dificultades. Este, acá los desalojos se han logrado repeler básicamente con las comunidades muy organizadas. Este, hoy no sé qué habrá pasado, por ejemplo, hoy se organizaban en Chubut por el tema del reclamo pacífico, sobre el, eh, perdón, no en, no en Chubut, sino en el sur, en, en el volcán Lanín. Este, reclamando la vigencia nuevamente de, de la resolución que los declara pueblo, este lugar sagrado. Roberto. Que, bueno, me parece que es la forma, visibilizarlo, organizarnos. Sí, perdón. Ah, sí, no, ha, ha quedado claro lo de la organización, la visibilización y aparte acompañar el tema legal. Estamos allá cerrando la nota porque tenemos que ir a, a la pausa urgente. Te convocamos para la próxima. Cuando vengas acá a La Plata, que sabemos que venís seguido, eh, te vamos a invitar ah, acá bueno. a la radio. Sí, sí, claro. Me encantaría tenerte acá <risa> y bueno, también bueno, a no, Va a ser un gusto. A tu compañera que fue nuestra bueno, profe. Bueno, llevarle algún vino. Eso. Al, alguno acá el compañero Germán sí, sí, nos sí. trajo un shampoo ese día. Estuvo bárbaro. <risa> Cuando te venís traete algo. Ah. Muchísimas gracias. Ah, bueno. Muchísimas gracias por perfecto, escucharte. Perfecto, perfecto. Llevaremos... la próxima. Gracias, Roberto. No, no, gra gracias a ustedes por el tiempo y me parece que esto hay que, hay que seguirle dando manija para que se sepa, ¿no? La ciudadanía debe acompañar estas cosas, porque si no es un camino difícil. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? ah, un abrazo. Adiós. Bueno, pasaba a Roberto Scherboski, técnico y abogado de Linta. Vamos a una pausa urgente. Desde 2005, decís lo que pensás, decís lo que sentís. Estación Sur, 91-7. Pasión Sur. Desde el año 2005 se respira aire comunitario. 91.7. Pasión Sur. La radio que te define.